Hola, vale. ¿Cómo estáis? Hola. Mira la Buenas tardes desde Buenos Aires. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Valentina. ¿Qué tal? Hola, Antonio. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Andrés. Sí, tengo acá mi plan, ¿eh? okay. Vamos a esperar un, unos minutitos más. Jimé, ¿te parece esperamos un minuto más? Perfecto, sí esperemos eh, un par de minutitos. Si quieres, yo voy aceptando por mientras. Ah, tú ahora también bien. puedes. Qué bueno. ¿O no? No, no puedo. No estoy de confidencial. Ah, te voy a hacer ahora, Jimé Ya, para pa que vayamos entre las dos. Y si cuando habla una, la otra acepta. Así es. Así Yo justo es. le iba a preguntar algo a Felipe, pero se nos fue. ¡Puta! Tan pronto. <risa> Tan pronto, exactamente. Ahí volvió. Se fue a cambiar de ropa, parece. Ah, sí. Me, me fui a poner mi polerón amarillo. Para Perfecto. Con los, los resultados electorales. Para que, me, para que me acusen de amarillo, eso y aquí estoy comiendo dulcecitos amarillos también. Para el dolor de garganta, empiezan a ver si todo momento. Yo también soy amarillo. Que, ¿Qué querés que te diga? Oye, Felipe, te iba a preguntar lo de la flauta dulce, que por eso te escuché la otra vez tocando flauta, un instrumento... ¿es un instrumento virtual o es conectado a un sintetizador? Ah, no, lo, otro, lo, lo que toqué esa vez es un, es un IWI que es un sintetizador que funciona con viento, en el fondo. Que puede ser, eh, tengo, tengo uno que, que es digital y otro que es análogo, que, bien, que es como antiguo, que es como el 93. Y, y es bacán porque reacciona a la presión del aire, eh, la velocidad del ataque, también podí, si apretáis los labios podía hacer eh, pitch bend o, o, alguna, o, o asignarlo vía MIDI a otras cosas, entonces es súper eh, expresivo. Es, es monofónico generalmente, aunque también lo, lo podía asignar a, a hacer acorde, pero es un, es un instrumento que nos toca a mucha gente, <risa> es muy nerd, pero o lo toca más gente en jazz, pero es muy piola. Y también lo voy a ocupar de controlador mío para sintetizadores análogos, o, o plugins, o cuestiones así. Así que vean. Bien... No, la, la este modernidad, ten. eso. Ahora, sí han estado saliendo hartas cosas así, o sea, yo he visto... Ah, ya. Bueno, cuando partimos, pero podemos hacer una entrevista musical. <ríe> <ríe> eh, no, pero claro. Toma <ríe> En Soma Lab, sí, no sé si conoce Soma, claro, ahí salió un instrumento buenísimo, ¿No? y, y también en música electrónica incluso veo como estos DJs un poco más famosos y que sí. hacen del merchandising también parte de sus ingresos, sí, que desarrollan sus propias cornetas, digo yo. Hay claro. un par de cornetas multicolores de merchandising ah, no. sí, que sí. las están incorporando ahora... Eh, en la música electrónica, por eso me llamó la atención la otra vez que tocaste eso y se veía más, más old school, más, más antiguo. Claro, eh, o sea, es un instrumento como de los 70, a eh, partir de los 70 eh, hay uno que es como en formato trompeta y otro que es formato saxo, el que toco yo es como formato saxo, lo bueno es que además puedes cambiar las digitaciones para tocarlo como flauta dulce o como clarinete o qué sé yo, eh, y es súper versátil porque le voy a cambiar el pitch y cambiar el tiro de escala, no tenéis que hacer digitaciones cruzadas, es, es bien entretenido en realidad. Es bien... Eres flautista. Eh, claro, yo, yo estudié flauta y tocaba flauta antes, entonces como que cuando comencé a meterme en música electrónica hace unos años fue al tiro que cacharlo, y bacán, sí, bueno. muy... Muy entretenido meterme por bueno, ahí. Bueno, los que están acá, les digo que la flauta es el instrumento más nerd de la... <risa> Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a, a empezar, les parece. Sí, eh, claro. me... Mucha honra. <risa> no, son bromas, todo caso. Me encanta la flauta. No, no, yo, más... yo, estudié, yo que estudié flauta dulce, siempre me preguntaban, porque estudié en la católica, y siempre me decían, ¿y cuándo vas a empezar a tocar flauta traversa? Y era como, no, es este es el instrumento. Estoy. Aquí me quedo. Bueno, vamos a empezar con la, con la sesión de hoy. Les damos la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan hoy día. Eh, con Jimena siempre queremos empezar agradeciendo a los colegas y las colegas que han hecho posible eh, la organización de este ciclo, en el cual... Eh, pretendemos preguntarnos desde distintas disciplinas qué podemos entender por la imaginación, qué ha sido, cuáles han sido incluso los usos, como veíamos en la última sesión, los usos, eh, la, las comprensiones, las expresiones, las vías de expresión eh, relacionadas con esta facultad humana, que es la imaginación. Y entonces hoy día especialmente le damos las gracias a Felipe y a Francisca, Jimena los va a preguntar eh, justamente, los va a presentar, perdón, justamente ahora. Eh, y nada, recordarles que, que en este ciclo que está organizado por nuestros proyectos Fondesit, el de Jimena, un, un proyecto Fondesit eh, postdoctoral eh, que se titula La imaginación visionaria de la colonia, y en mi caso un Fondesit de iniciación en el cual estoy estudiando libros proféticos de, de William Blake y de, y de Carl Gustav Jung. Y bueno, para nuestros proyectos resulta fundamental poder explorar desde distintas disciplinas eh, qué es la imaginación. Sin duda que una de las cosas que, que hemos ido comprobando es que es necesario adquirir justamente esta perspectiva interdisciplinaria. Eh, partimos desde el arte, pasamos por la psicología, por la filosofía, la última sesión desde la literatura, esta santidad imaginada de Juanita Fernández. Y en la sesión de hoy es el turno de la música, y de la música, pero también hibridada con otros lenguajes, como es la poesía. Eh, en fin, es una sesión que con Jimena estamos muy contentas de estar empezando hoy día, muy entusiasmadas, así que agradecerles a Francisca y a Felipe, y también especialmente a los participantes, a las participantes interesadas en, en, esta, en este ciclo y en esta sesión, y como siempre, invitarlos e invitarlas a que ojalá participen de la conversación, tanto a través del chat, pero también liberando sus micrófonos. Vamos a estar atentas con, con Jimena entonces a, a esas solicitudes. Así que bienvenidos y bienvenidas y adelante entonces Jimena. Gracias Dani. Sí, pueden ustedes eh, escribir en el chat eh, preguntas que quieran hacer entre medio o bien usar la función de levantar la mano y les damos la palabra con, con la Dani para que también puedan hacerle preguntas a, a Francisca y Felipe que seguro van a, van a querer hacerlo. Para nosotros, en verdad, es un verdadero orgullo tenerlos a los dos. Eh, me, me, me tiene muy contenta que vengan dos personas que vienen del ámbito de la escritura y la música al mismo tiempo, que tiene mucho que ver con cosas que, que quisiera preguntarles y hablar hoy día. Eh, Francisca Bakovic es escritor, músico y DJ. Se dedica a la experimentación con el sonido desde la electrónica y la composición desde el jazz y la música popular. Tiene una banda llamada Molly von Prolog y es miembro del colectivo Somaxon dedicado a la difusión de máquinas creadas por SOMALAB con base en Rusia. Y por otra parte, nuestro invitado Felipe Kassen es escritor, músico e investigador, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Sus investigaciones se centran en la literatura experimental las relaciones entre la literatura, la música y las artes visuales, y la mística, y junto a Marcela Labraña y Megumi Andrade fundaron la Oficina de la Nada. Eh, bueno, muchas gracias de nuevo, eh, Fran y Felipe, por estar aquí, eh, para conversar sobre las formas en que imaginamos mediante el sonido. Tomamos de hecho prestado eh, el nombre de esta sesión en honor al libro de Eugenio Trías, <coughs> este la... No sé si se ve? La, la imaginación sonora que nos parece un concepto muy revelador para lo que queremos conversar hoy día eh, y por eso mismo quiero ya darles la palabra entonces y quisiera empezar dentro de una cita del, del libro que nos envió Fram de Ted Yoya Yoya no sé si lo pronuncio Yoya. bien gracias eh, que se llama eh, la música una historia subversiva y ahí el autor dice voy a, es una cita breve no me sorprende que todo comenzara con una enorme explosión, no un simple golpe fuerte en el primer pulso del primer compás, sino el más fuerte de todos. Es muy apropiado que ese acento rítmico inicial formara parte de una explosión que fue al mismo tiempo destructiva y creativa, pensando, fin de la cita, en la creación del mundo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido quisiera preguntarles eh, a los dos eh, cómo el sonido, explica el origen de nuestro mundo, ¿cierto? Como de, la, de, de, de, de, de, el origen del universo, esta idea que los autores hablan de que empezó con el Big Bang un gran sonido, o bien las personas inevitablemente empezamos a comunicarnos mediante sonido, ¿cierto? Mediante eh, di, distintas, o sea, fue el sonido la manera en que quisimos comunicarnos, ¿no? es como forma mundo, como también el sonido ayuda a formar mundo en comunidad, ¿Cómo forma mundo en intimidad? ¿Cierto? ¿Cómo for, forma nuestra propia interioridad? ¿eh? Que es algo que, que también quisiéramos tratar y... Finalmente la pregunta es cómo el, el sonido nos construye mundo, ¿cierto? Eh, no sé si, Fran, quisieras partir tú contándonos algunas cosas y luego le damos la palabra a Felipe. Eh, bueno, parto yo. Claro, partiste por lo más amplio, lo, lo primordial. Eh, bueno, una cosa, a mí esa cita me, me encanta, este libro de Ted Yoya, yo llegué a él hace muy poco, en, también en un ciclo de conversaciones con, a, con amigos músicos interesados en la música. Y en este libro te, yo ya plantea la idea de que la música, más que un origen de embelezamiento, de, de, de, de paz, de bienestar, tiene un origen violento. Ya, es bastante controversial lo que dice, pero interesante a la gente que, o sea, a alguien le interesa un libro de música, creo que ese es el que hay que leer, eh, con mucho dato y muy bien escrito y, y, y fácil, ya, <ríe> importante. Entonces, eh, yo creo que esta idea de que, eh, bueno, la música diferencia a diferencia de las otras artes, voy a partir como la idea del sonido, tiene una distinción y tiene que ver con que la música existe con anterioridad a nosotros, a la humanidad. Y eso es un concepto súper interesante, ¿ya? Eh, porque vendría a ser, o por lo menos en, en, en términos eh, místicos, como de cómo nosotros en, eh, nos, nos imaginamos. Eh, porque, eh, bueno, esta idea del Big Bang, no tenemos idea si fue una explosión con sonido, o sea, nosotros no sabemos, pero nosotros contamos, relatamos esa historia así. Ah, y a la vez relatamos la historia, y Dios dijo, ¿ya? Ese primer sonido primordial, eh, que no era una palabra, es un sonido, y si un sonido exquisito, ¿me entiendes? Un sonido increíble que nosotros, los seres humanos, no, no podemos acceder. Y, eh, y también hay, hay, hay muchas ideas también como de algunas tribus que dicen que la música nos fue dada, ¿Ya? Eh, no voy a empezar a enumerar tribus porque eh, eh, efectivamente hay bastantes investigaciones que, que enumeran que esto es algo que, que no se da solamente en una eh, el viento, la caña ¿entiendes? de hecho la caña, uno, lo, el primer instrumento del que tenemos conocimiento es una flauta hecha de caña ¿entiendes? y, y las cañas, el viento habría fluido por ahí entonces la música no, no fue dada y creo que eso es muy interesante y habla de cómo nosotros desde ahí construimos el mundo, desde la idea de que hay un sonido primordial que nos antecede. Y cuando nosotros somos fetos, lo primero que escuchamos son los latidos del corazón. Yo en ese sentido, y aquí una cosa bien mística, y quizás me salgo un poco y le doy de ahí la palabra a, a Felipe, pienso que la música es una manera de darle continuidad a nuestra existencia, el sonido por lo menos. ¿Ya? Eh, siempre me ha dado risa una cosa que me decía una persona que en la sinfónica, cuando había silencio entre medio de los movimientos, eh, la gente tose. Como, estoy aquí, existo. Y eso decía, yo, algo de eso hay. Eh, este palpitar que nosotros siempre sentimos eh, es una forma de continuidad de yo sigo siendo yo. El yo de antes sigo siendo el yo de ahora. Y, y esto a mí me cristalizó mucho en esta, esta película que está en Netflix, no sé si lo han visto, The Sound of Metal, eh, que es un músico que se, se queda sordo, empieza paulatinamente a quedarse sordo y uno de los problemas más grandes es este lugar, es el poder sentirse cómodo en el silencio, algo muy difícil porque efectivamente el sonido nos da continuidad seguimos existiendo en el sonido ya no digo que sea la única manera como digo en esta en esta película un poco lo llevan al, al héroe a, a encontrar ese lugar de, de comodidad en el silencio ya y bueno eso es lo que puedo decir gracias Frank Qué interesante vamos a hablar de algunas cositas después de la instrucción el silencio Felipe eh, hola, eh, bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar con conversar con ustedes, con Francisca y con, y con todos quienes eh, nos están viendo ahora cuando podrían estar viendo lo, los debates de la Constitución, que a mí me encantan, son tan fascinantes. Así que eh, les agradezco a quienes hicieron el espacio también para hablar de cuestiones tan interesantes como esta. Eh, a mí me, me, me interesa mucho la, la cita que elegiste, y, y la idea esta del, del origen del mundo, ¿no es cierto?, que precisamente un, un, un, un origen que solo podemos imaginar o, o proyectar, ¿no es cierto?, eh, y pensaba que interesante que en, en algunas culturas eh, se piensa en la creación eh, mediante la palabra, ¿no es cierto?, en el, en el cristianismo, una palabra que por supuesto podríamos imaginar también como eh, sonora, ¿no es cierto?, se habla de muchas veces de, de la palabra o de la respiración, ¿no es cierto?, como el hálito, creador, ¿no es cierto?, como un posible sonido y gesto de, de creación, eh, o también eh, mediante una explosión o, o mediante eh, también la música, me, me acuerdo ese texto precioso de Tolkien, el Silmarillion, que habla de una creación que no es destructiva, sino que es muy armónica, ¿no es cierto?, que es como una especie de reverso de, de esta idea de la destrucción. Y... Algo que me gusta mucho eh, o, o una dimensión en la que pienso bastante cuando hablamos de estas cosas eh, es una noción que viene... Bueno, y la, justo lo mencionábamos de pasada con, con Francisca antes de comenzar, ¿no es cierto? En esta visión más pitagórica del mundo, ¿no es cierto? O más del hermetismo, en la cual se establecen ciertas estructuras, ciertas proporciones, ciertos ritmos eh, eh, que son comunes o paralelos en... En, en distintas dimensiones, ya sea a nivel del universo, a nivel de la persona, por ejemplo. Está este principio del hermetismo de que el, el universo está en uno y uno está en el universo como especie de, de reflejo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gusta mucho pensar eh, que podemos, no sé, concebir el... De hecho, la vida como un ritmo, ¿no es cierto? Como el pálpito del corazón, un ritmo que tiende bastante a la regularidad en... Y eso es interesante porque tiene consecuencias musicales. Cuando hablamos de, de un ritmo andante, ¿no es cierto? Es como el ritmo de una persona caminando a una velocidad media y sería más o menos como el ritmo del, del corazón, ¿ya? Y de eso podría ser más rápido o más, o, o más lento. También podemos pensarlo en términos de las órbitas, ¿no es cierto? Y ahí está esa eh, figura maravillosa de la, de la música, la esfera, ¿no es cierto? Que es una imagen que a mí siempre me ha... Me ha gustado mucho esta idea de que en la medida que los planetas o las estrellas están girando, emiten una vibración, una vibración que quizás no podemos escuchar porque sería de, de una frecuencia inaudible, ¿no es cierto? Pero que igual estaría ahí eh, ocurriendo, ¿no es cierto? Y, y podemos pensar en lo mismo, como les digo, en, en órbitas, en regularidades, etc. Y quizá porque. porque Francisca hablaba de la, de la flauta, ¿no es cierto? También algunos de los instrumentos más antiguos, de los que hay eh, el registro, de los que hay rastro, ¿no es cierto? Son flautas de hueso también, que era otro material con que se hacían eh, flautas. Algunas, eh, por los modelos que he visto, bastante parecidas, o a una flauta dulce podría ser, o a, a una quena, ¿no es cierto?, con la embocadura eh, así circular. Eh, algo que es muy bonito, especialmente en estos instrumentos tan básicos, o en los instrumentos de cuerda, es que hay unas relaciones que son muy precisas, ¿no es cierto? Que son precisamente las que de descubrió Pitágora y, bueno, todos los teóricos de la música que vienen de esa línea, que son proporciones eh, naturales, podríamos decir, eh, y que están ahí, ¿no es cierto? Y, y, y hay, eh, que por supuesto luego han sido medidas con, con frecuencia eh, eh, y, que, y que uno puede establecer ahí las relaciones numéricas, pero son, eh, el, el término puede sonar medio raro, pero son relaciones... Pura, no es cierto o se llama intervalos puros ya eh, y que hay como una especie de música que nace naturalmente del uso de esos ese tipo de intervalos de ese tipo de, de armónicos que se producen entre una nota y otra no es cierto esto lo podemos ver en una dimensión así vez técnica pero también metafórica yo creo que se entiende la la idea no es cierto y me gusta mucho pensar también en esa en ese juego que hay a lo largo de de toda la historia, ¿no es cierto? En, eh, de los músicos con, por un lado, tomar estos como ritmos o frecuencias naturales, ¿no es cierto? Y adoptarlas para la música. Por ejemplo, la música medieval se tocaba con la afinación eh, pitagórica, ¿no es cierto? Que es una afinación que a nuestros oídos eh, modernos suena, suena desafinada, ¿ya? Pero es porque es otro esquema de afinaciones y luego en el Renacimiento, en el Barroco, etc., se fue jugando con otro tipo de proporciones que permitían también hacer otras cosas, ¿no es cierto?, para tocar la música de Bach, que tiene tantas modulaciones, no sirve la afinación pitagórica, por ejemplo. Entonces, me gusta mucho esta tensión que hay siempre en la música entre lo, lo natural o lo puro, entre comillas, eh, y el artificio, que también es la parte del hombre, ¿no es cierto?, de ir eh, creando instrumentos e eh, ir adaptando, eh, también todas estas esta relaciones, ¿no es cierto? y las transgrediendo ¿no es cierto? recordemos, no sé pues en, en la media se hablaba del, del tritono como el luz y música ¿no es cierto? un intervalo que era diabólico y que no se podía hacer, ¿no es cierto? y claro, si después uno escucha música metal, todo ocupa el tritono todo el rato, entonces también es como una especie de carga eh, de la tradición musical muy bonita en, en cuestiones súper específicas como pueden ser intervalos, como pueden ser Sistemas de afinación, etc. Y me gusta, pa, para cerrar mi, esta primera respuesta, eh, que siento que hay como un fenómeno muy interesante hoy en día en, en la enorme cantidad de, no sé, estilos musicales a los que tenemos acceso, que son tan diversos, ¿no es cierto?, pero hay una búsqueda que me parece muy interesante que he visto, por ejemplo, en gente que está, bueno, eso la Francisca lo conoce mejor que yo, en el ámbito de, de, los, de, de los sintetizadores o de música electrónica de carácter más, más experimental, no, eh, no la música tan punchy-punchy, eh, ¿no es cierto?, que también tiene... Otras cuestiones muy interesantes, por cierto, pero eh, hay una especie de rescate de algunas de esas afinaciones antiguas o de, o de volver como un uso como muy puro de, mediante la electricidad, por supuesto, pero a un uso como muy puro de los sonidos. Eh, yo, yo estoy súper pegado a, a, hace tiempo con, con una música italiana que se llama Caterina Barbieri, que yo creo que forma parte de, de un movimiento bien interesante de de varias, eh, varias músicas, y algunos pocos músicos, pero muchas músicas en particular, que trabajan rescatando eh, un poco esta, esta línea. Entonces, por ejemplo, Caterina Barbieri trabaja con un eh, oscilador armónico que lo que hace es, del, ustedes saben, todo cualquier sonido tiene muchos sonidos simultáneamente, ¿ya? Eh, que no es, nuestro cerebro lo entiende como un solo sonido, pero en realidad son varias varios armónicos que están eh, superpuestos y este oscilador permite separarlos y tocarlos por separado. Entonces es como hacer emerger de un solo sonido eh, ocho otros sonidos. ¿ya? Nuevamente, esto puede ser muy técnico, pero también creo que la idea en términos puramente metafóricos se entiende. ¿no es cierto es como separar un sonido en ocho sonidos distintos. Eh, y ella dice que, que es como, como lo que ocurre en la música hindú, ¿no es cierto?, con... Eh, con tambura creo que el, el instrumento al que ella se refiere eh, que, que precisamente como que muchos sonidos van resonando es lo que es la experiencia que todos hemos visto alguna vez si estamos afinando una guitarra eh, en una pieza y en la misma pieza hay otra guitarra y una de esas cuerdas empieza a vibrar por, eh, por simpatía entonces ese, ese tipo de fenómenos insisto tan naturales mmm, es, es muy bonito que, que siguen funcionando. Y efectivamente, como dice Andrés, el oscilador marca Verbos. Vamos ¿no? o a hacer un aviso ahí para pa el placement. Muchas gracias, Felipe y Francisca. Eh, bueno, yo tengo una pregunta también por mi parte. Eh, varias preguntas, en realidad. Pero antes de seguir, quisiera saber si, si alguien quiere hacer una pregunta. Ahora, ahora. Ahora ya, por el chat o, o a través del micrófono, está muy interesante Todo lo que vamos hablando, yo, bueno, dentro de las muchas cosas que, que me interesaría recoger Me impresiona mucho esta, claro, esta potencia destructora del sonido Que uno piensa, claro, ¿qué pasa con la creación? Pero bueno, es que parece que la creación y la destrucción son... Eh, nuevamente, ¿no? como dos polos que, que se vienen a, huir, a unir, perdón, y que son necesarios, ¿no? que, que para crear parece que también es necesario destruir. Y, y a la pasada que mencionaron este otro aspecto como negativo de, de, de esta imaginación sonora, ¿no? y, y que particularmente me interesa mucho por su vinculación o, o su, su elaboración en, en la mística, que es el silencio, ¿no? que es otro aspecto como de negatividad al que ustedes aludieron aquí, eh, ¿cómo comprenderían ustedes ahí el, el silencio ¿no? como parte de esa destrucción o quizás como un sonido de lo inexpresable, eh, de lo inefable? ¿no? Sabemos que la imaginación, eh, los místicos, las místicas en general recurrieron a esta facultad y hay ahí una tendencia como constante a hibridar también, distintas disciplinas, distintas artes, ¿no? Y que los sonidos en combinación con las palabras pueden abrir como nuevas vías de, de expresión, nuevos recursos eh, combinados. Pero ¿qué pasa entonces con, con el silencio? ¿no? Eh, y antes de eso también con la destrucción, si lo entienden como en relación a ese aspecto, insisto, como, como negativo. Entonces de, de la música, de los sonidos, no sé si podrían contarnos un poquitito más sobre eso, sobre esa negatividad. Bueno, yo, yo me gustaría decir algo respecto a eso, que me pasa algo completamente contrario. Eh, tiendo a ser, me parece, más interesante y más poético, por decirlo de alguna manera, esta idea destructiva de la música, más que esta idea armónica, ¿ya? Y, y puedo explicar eso un poquito en, en, en dos tradiciones. Esta, esta idea destructiva de la música y me gusta graficarla mucho en, en el mito de Hermes y, y Apolo Hermes es el dios que, que, invent, que crea la lira y se la entrega a Apolo eh, y la manera en que esto ocurre es muy interesante porque Hermes le roba un ganado a Apolo en el fondo con este ganado va a hacer un sacrificio para entregar a los dioses eh, bien significativo en toda esta historia a cada uno de los dioses le va a hacer un sacrificio y de, la, de los interiores de estos animales crea la lira, ¿ya? que es este instrumento eh, poco mitológico de, de, de los griegos. Y bueno, y para en el fondo eh, amigarse con Apolo, y para que no cobre revancha por este robo, le regala la lira. ¿ya? O sea, este es el primer intercambio en que los dioses le dan a, al, al hombre, le dan la música. Luego eh, Apolo le entrega la lira a Orfeo, también en uno de estos mitos que yo encuentro todos muy confusos. ¿no? <ríe> y Orfeo es un chamán, o sea, es considerado un chamán. El, el dueño de la música ¿eh? el, es un chamán, es una persona que trata de levantar, de traer de, de, entre los muertos un vivo, en este, este mito de Eurídice que que a través de la música él embeleza a los dioses y le da la oportunidad de traerse a su amada, que finalmente no resulta porque... Bueno, y hay también muchas interpretaciones, culpa de, de él, que miró a Eurídice porque le dijeron que no. Entonces, y él vive en la música y es un chamán, es eh, un encandilador, encandilador de ninfas, de dioses, y esta idea chamánica, esta tradición órfica de la música que es chamánica, que tiene que ver con la violencia destructiva, ¿ya? Tiene que ver con la muerte, tiene que ver con las tripas del animal, eh, tiene que ver con el poder de los dioses. Eh, este instrumento después es tomado en distintas culturas, si uno ve también desde pintura rupestre, eh, losa, esta, esta imagen de mujeres tocando tambores, mujeres tocando lira, que son... Eh, son momentos de rituales paganos en que los hombres se conectan con algún tipo de divinidad eh, para recibir la fertilidad, para recibir, en el fondo, un nuevo mundo, una recreación del mundo, ¿ya? Eh, y esta pulsión, esta pulsión sexual, sangrienta, pero en un más sentido, de reproductivo, ¿me entiendes? Eh, y creo que esa tradición... Eh, se le pone un, un, un, un stop con Pitágora, ¿ya? Que, mat, que hace de la música una matemática. Y en el fondo, él esta, esta matemática de la música la hace también en respuesta de toda esta tradición chamánica, donde la música está ligada a lo mágico. Él dice, no, no, no, no. Estos son puros eh, cálculos matemáticos donde nosotros podemos sentir la consonancia. Y efectivamente, la música matemática consonante es muy agradable. Eh, es exquisito, o sea, tú ves un intérprete haciendo una música deliciosa, o sea, uno realmente la disfruta y en general, ¿ya? Eh, entonces, él de alguna manera lo que dice es que habría una música que es mejor que otra, habría una manera de hacer música, y esto de ahí, de Pitágoras, hoy día hay, me entiendes, una línea directa, o sea, yo de ahí no separo, eh, salvo algunos eh, anárquicos o entre medio de los cuales podemos hablar más adelante, eh, pero que lo que dice es que la, ahí la música es una forma de, de dominación y decir cuál es el orden que debe existir. Los mismos griegos enseñaban en la polis, lo, eh, las virtudes eran enseñadas a través de un tipo de música y no otra, y si tú hacías un, componías en otro estilo, recibías castigo terrible, eh, en, en historias más recientes uno puede ver el rock and roll. No sé si conocen las listas de Billboard, que, donde clasifica la música dice estos son los mundos que existen, los blancos, los negros, los raperos, los folclóricos. O sea, hay un orden del mundo a través de qué es lo que debe ser. ¿ya? Y esto yo lo vinculo mucho a esta racionalización de la música y de lo que debe ser consonante y de que hay un orden. Eh, que no me parece mal del todo, me parece que es otro lugar de la música y que vive siempre en, en, en un choque directo o en una conversación con este otro aspecto de la música mágico, chamánico, que tiene una vinculación mucho más eh, espiritual y de crear comunidad. O sea, el, el canto eh, de la madre al hijo, de las crianzas, eh, yo me imagino acá eh, pueden estar familiarizados con la, lo, la poesía lírica de safo que ella habla de, de la guerra, el amor como una guerra, y, y la diferencia de toda la tradición homérica que es de guerra, donde el tambor es una, una herramienta de, de, de guerra, y ella dice, no, la, la música está hecha para, para rendir culto a nuestros deberes con los dioses y para expresar el amor. Porque lo más importante para ella es lo que una ama, Esa, y, toda, y su poesía es toda cantada, o sea, es como la primera o sea, compositora que hay. Eh, entonces, esto lo encuentro esto que tú dices como que esta cosa negativa no es una cosa negativa, al contrario, ahí es donde yo digo que ocurre la imaginación, en ese lugar disruptivo, en la disrupción es donde ocurre algo, y todos los tipos de música que hoy día son mainstream, que son como los, fueron en algún momento disruptivos, predijeron el nuevo orden, pero en algún momento tiene que ocurrir esa disrupción. Hay un libro de música que después lo podemos compartir, que muchos eh, periodistas de la música hicieron investigación de la música que predijo el estallido. Que no sé si lo, lo han visto, se me olvidó ahora el nombre. Un poco en esa tradición, hay, hay, hay, hay una necesidad disruptiva de la música y tiene que ver como con este rito reproductivo de creación, eh, donde están muy metidas las pulsiones de vida y muerte que es una sola cosa y por otro lado esta necesidad del orden y decir esto es lo que es y ahí el silencio ahí yendo a tu pregunta eh, yo creo que puedo decir algo eh, también siguiendo a una, una, una charla que dio Lori Anderson que la guió la Constanza Michelson y yo le pregunté qué, qué era para, para ella el silencio y ella dijo para mí el silencio es ritmo me pareció demasiado buena su respuesta y súper simple, porque en el fondo el silencio no es, tal, no es algo así como la nada. Porque donde hay nada, no hay nada, no hay ni silencio, o sea, no hay nada. Eh, el silencio es, una, es un espacio, una pausa entre sonidos que ocurren regularmente. Y si tú te concentras realmente en encontrar el silencio, no hay realmente un silencio, porque vas a escuchar tu palpitación, vas a escuchar tu respiración, vas a escuchar cosas. Entonces, es ritmo el silencio. Eso creo que lo, lo traduce bien, por lo menos. Gracias, Francisca. ¿Felipe? Sí, eh, está súper interesante este, este contraste, este contrapunto que, que está planteando Francisca, porque eh, estoy, muy, estoy muy de acuerdo, además, como por supuesto que hay, se podría en, entrar a picar en... En, en como estas dos grandes maneras de pensar la música, o, no sé, como una más apolínea, otra más dionisíaca, no sé, mm. o, o ponerle otros nombres ¿no es cierto?, pero claramente son fuerzas que han convivido y también eh, me parece interesante el momento en que han estado más integradas y otros momentos como más disociadas, y es muy interesante además, eh, y quisiera como agregar algo que decía Francisca además, que la música, eh, aparte de estas clasificaciones que incluso pueden ser, no sé, comerciales o institucionales o de todos de todo esos tipos que las hay, pero además también eh, las músicas eh, siempre han estado vinculadas a usos, ¿no es cierto? Eh, bueno, Boesio, si mal no recuerdo, era el que ya dividía y hablaba de la música humana, la música divina, etcétera y, y como en esa tradición de siempre hacer con muchas estratificaciones, en la media también se dividía, por ejemplo, la lo que hoy llamaríamos música de cámara, ¿no es cierto?, que música de cámara es música que suena en un espacio pequeño, ¿no es cierto?, versus la, la música, me acabo de olvidar el nombre, pero bueno, la, la música que se toca en las plazas, por ejemplo, en espacios públicos, que son otro tipo de instrumento. uno no puede tocar un laúd en una plaza, no se va a escuchar nada, ¿no es cierto?, eh, pero sí puede tocar un trombón y unos tambores, etc. Entonces también... Eh, eh, o sea, podemos pensar, y es fascinante pensar en la música, como hablamos, de la esfera y cuestiones súper eh, metafísicas, pero si queremos aterrizarlo, claro, están todos, todos esos elementos que, que mencionó la Francisca en juego eh, siempre. Eh, y sobre eso, claro, efectivamente la línea que viene de Pitágoras, no sé si es como una línea recta o exacta, pero claro, está muy vinculada a lo que después. Eh, podemos ver ya en términos más estéticos, en general, ¿no es cierto?, en el platonismo y especialmente en el neoplatonismo, en el neoplatonismo con Plotino, eh, no sé, también la noción de la música para alguien como Hildegard von Wingen, por ejemplo, que fue además compositora, ¿no es cierto?, eh, además de, bueno, eh, eh, mística y científica y mil cosas, ¿no es cierto?, está súper vinculada también a, a estas nociones como más místicas, más puras de las que estamos hablando. Y en paralelo, efectivamente, está toda esta, esta línea más caótica, eh, que, que incorpora la destrucción, ¿no es cierto?, etcétera, que, que es fascinante. Hay, hay un uso, por ejemplo, del sonido y de la música que usualmente como que olvidamos, pero que es súper importante a lo largo de la historia, que es eh, los instrumentos como arma de guerra. Eh, hoy día como que siempre pensamos en los instrumentos eh, eh, como para el desfile, para el 18, cosas así. Pero, eh, por ejemplo, una, uno de los medios de ataque de eh, cuando, cuando fue la, la invasión eh, árabe en España y en Europa, ¿no es cierto?, era que ocupaban los, los Nakers, esos como eh, tambores de cobre que suenan fuertísimos, y lo, lo que después se llamó los, los chomps, ¿no es cierto?, que son como una especie de antepasados de los oboes que suenan, pero fuertísimo Entonces, esa era una manera de, de asustar. Muy efectiva ¿no es de haber sido, claro, y la, la poesía. Y muy efectiva debe haber sido. Totalmente. De y La pues, sido. épica es eso, finalmente. Claro, ¿no? ¿no? Es. Vienen estos tipos y hay, hay que salir eh, corriendo. Y bueno, y, y no sé, si lo llevamos al, al estallido, eh, las sirenas son un arma sonora también y muy y muy fuerte, ¿no es cierto?, o sea, es, es potente, y también, no sé si se acuerdan, pero me acuerdo varios amigos músicos, o Sebastián jazz y otros, eh, estaban en las barricadas sonoras, que, que fue una manera mm. de hacer eh, oposición a eso también dentro del estallido, entonces, incluso esa noción de la música como, como un arma, eh, y, y la música como algo violento, tiene un lugar extremadamente importante a lo largo de toda la, de toda la historia. Y ahí quería retomar también esta idea de... de eh, de esta relación entre la guerra y el amor, que a mí me, me fascina, porque me gusta mucho la música barroca, especialmente el barroco temprano, y ahí hay un, un, hay un conjunto de madrigales que para mí es como el top ten del siglo XVII, que es que el libro octavo de Monteverdi, el libro de Madrigales, Guerrero y Amoroso, eh, donde a partir de un poema de Jean Batista Marino, es eh, no, no, eh, Guerrier, creo, es, es uno de los... Al menos de los, de los madrigales, ¿no es cierto? Todo amante es un guerrero, ¿no es cierto? Y hace todo el rato ese juego entre eh, guerra y, y amor, que es súper lindo. Eh, y ahí hay algo súper interesante que está ocurriendo también a nivel más específico de, de afinación. Por ejemplo, la, la afinación que se está tocando en esa época en la, no es la pitagórica, sino la mesotónica, que cambia bastante los intervalos. Pero es un tipo de afinación que, que, que hace que los intervalos consonantes suenen aún más consonantes y los intervalos disonantes son el, aún más disonantes, como que exagera la oposición entre consonancia y disonancia. Y eso, si lo pensamos así de manera muy general en una estética del barroco, es reforzar los contrastes, así como cuando vemos los contrastes de claro-oscuro en la pintura barroca, es como acentuar eso. Y es muy bonito cuando uno escucha esos madrigales de, de Monteverdi, también basados eh, en, en, no sé, en poemas de Petrarca, por ejemplo, que son realmente una maravilla y que son de un nivel de contraste entre unas cuestiones que de verdad suena como guerra y otros que es la placidez misma, así como pastorcitos corriendo por, por el prado. Entonces, eh, es, es bonita esas conjunciones que se dan eh, al tratar de como exacerbar estas dos, estos dos polos, estas dos fuerzas que estamos, que estamos viendo. Eh, por otro lado, yo, yo quería contar, y solo como experiencia, pero mi... Mi experiencia musical eh, durante gran parte de mi vida fue tocar música medieval, renacentística y barroca. Entonces estoy muy en ese mundo, eh, e incluso un mundo donde lo violento o lo disarmónico está súper contenido. O sea, puede, en, en la música barroca pueden haber momentos de disonancia, pero siempre resuelve en, en un acorde consonante y como que vuelve toda la calma, ¿no es cierto? Ese es como, eh, se lleva a un extremo, pero para después siempre volver al orden. Es como nunca se sale de ese, de ese orden. Eh, y me tocó un poco tocar música contemporánea, pero le acierto harto el quite. Pero hace unos 10 años que me metí más en, eh, en música con computador y música electrónica y apareció el ruido. Así era algo que nunca había trabajado, de lo que escapaba probablemente el ruido, la disonancia. Y, y de, descubrí como lo fascinante que es trabajar con el ruido, conducir el, el ruido, eh, darle un espacio y, y es una estética totalmente distinta. Al menos cuando uno lo está haciendo muy entretenido. No sé cómo será <ríe> para quien lo escucha, pero eh, es como lo que pasa con las improvisaciones, que uno se entretiene mucho y puede ser una lata. Pero, pero al menos, es, y, y es una dimensión de la música que yo solo tenía pensado como en términos teóricos, pero tener la experiencia como catártica de este ruido es muy potente. O sea, realmente algo como muy, muy, muy interesante y que al menos para mí eh, como que lo he... Lo he incorporado, que me, me apareció medio de, de rebote. Y bueno, sobre el silencio, eh, también, eh, eh, claro, podríamos pensarlo, se hace un paralelo en términos visuales, ¿no es cierto? O sea, el silencio es lo que permite que se escuche la música, así como los espacios en blanco son lo, lo que permiten que, que se entiendan la, las letras, ¿no es cierto? Y en la música, el silencio... Bueno, esto suena raro decirlo, sí, pero el silencio en una partitura está siempre escrito, ¿Cierto? Incluso los, los que tocamos eh, instrumentos de viento, muchas veces para ordenarnos, cuando estamos como revisando una partitura, anotamos dónde tenemos que respirar. Porque, eh, al menos dentro de la estética, no sé, pues, del Renacimiento y el Barroco, se trata de que cuando uno toca una flauta, por ejemplo, un cornet o, o instrumentos que tratan de imitar la voz humana, eh, que uno... Toque como si estuviera hablando. Ese es como el ideal de la, de la música instrumental renacentista. Entonces, por lo mismo, uno tiene que pensar que estuviera diciendo palabras y por lo mismo, puntuaciones. ¿no es cierto? Entonces, esos silencios son muy expresivos, esos silencios más pueden marcar, por ejemplo, una demora. Uno puede demorarse más en entrar en una frase y eso le da un efecto más dramático, etc. En, en, y en ese sentido, como eh, no sé, po, una buena cantante de ópera, un buen cantante de ópera, uno... Se fija muy bien cómo ocupan los silencios, ¿no es cierto? Y, y, que, le, y que le dan como ese, ese, ese espacio, ¿no es cierto? Y, y es muy interesante pensarlo eh, mucho en términos retóricos. Ahora está, la, yo creo que también la, la pregunta de la Dani, quizá, haya, además, para la parte más, más mística, quizá, eso ya creo que es otra cosa, pero por lo menos para relacionarlo con lo que estábamos hablando, me parece que eso es bien interesante. Sí, por cierto, vamos a dar espacio ahora para los comentarios. Eh, claro, y decir que este aspecto de la negatividad, sobre todo de la mística, no tiene que ver con una valoración negativa en contraposición a lo, a lo positivo, sino como a, esa, a ese valor justamente de, de la negación, de la ausencia, del silencio, eh, encontrar respuestas por ahí más que por la afirmación o la presencia incluso, en fin. Claro, que hablaban del, del amor como la guerra, esta imagen Exacto. también medieval, está también en la literatura amorosa, la necesaria ausencia del amado o la amada para poder justamente pensar en ella o en él. Voy a leer algunos comentarios que hay aquí. Eh, Javiera nos dice, se me ocurrió escuchando lo que se plantea, creo que, que acerca de la, de la música pitagórica, ¿no Javiera? Eh, que ese reflejo del sonido podría tener relación con el reflejo de la risa, como cuando escuchamos a alguien reír y nos reímos como acto reflejo. Oye, buenísima la reflexión. Perdón que me meta porque... Sí, pero por, para eso estamos. Porque de hecho Pitágoras decía que la música que nosotros hacíamos era un eco de la música de la, de la armonía de la esfera. O sea, la armonía de la esfera es... Esta vibración, como decía Felipe, que producen los planetas al girar y que se produciría una consonancia tal que sería como una música primordial a la cual nosotros no tenemos acceso. Sí. Y nosotros solamente podemos hacer un eco de esa música. Sí. Entonces, la risa, claro. O sea, sí, sí. qué cosa más linda que como el la alegría vital. ¿cachai? Como que reaccionáis ahí. Y... Bueno, eso, y, y le quería también decir a Daniela que gracias por la apreciación que hizo de la distinción acerca de la negatividad como algo malo y no como ausencia, claro, sino que a lo que yo me refería, y quizás podemos hablar de eso después, es que yo creo que la música como herramienta de, de presencia y de consonancia es la negación de la música. Esa es mi... Lo, por ahí yo me la juego. ¿Ya? Claro. Me la juego ahí con todo, con eso. Entonces ahí es donde yo diría que está la ausencia, no en, esta, en la explosión. Lo claro, planteas como que sería una especie de subutilización de la, de, de la música también, ¿no es cierto? Como una limitación demasiado grande, ¿no? De... La limita, claro. exacto. Le pone un orden, la limita y dice esto es lo que es y nos dice a todos lo que es y claro, nos no es adoctrina problema. en lo que es. Y yo creo que tiene que ver también con las distintas tradiciones, porque mi experiencia con la música er, era hasta hace muy poco cantar en la ducha. O sea, era no hacer música. <risa> era como en esa, en esa eh, esperanza, ¿me entiendes? Este potencial inminente de, de creación de algún momento que va a explotar. Y de hecho así me ocurrió. o sea En un momento ya no pudo más y, y fue como pero entonces venimos de dos tradiciones súper distintas, del que sí. no hizo música. Claro. No, y, son, y bueno, cuando uno estudia, no sé, eh, teoría y solfeo, y todas esas cuestiones, que básicamente uno está estudiando, así en general, eh, no sé, eh, más o menos como era la armonía en el nacimiento, es una cuestión bien antigua, eh, que también es, es una manera de pensar la música, entonces también está siempre esta noción sé, muy, eh, muy, no, eh, muy estrecha, que claro, sirve mucho para entender la estética de una época, es bacán aprender, o no sé, aprender solmización para pa aprender música medial, etcétera, es eh, buenísimo, pero bueno, cuando estamos haciendo y escuchando música hoy en día, podemos abrir esas variables y, y jugar con muchas otras cosas, entonces, eh, por, así, bueno, esta, esta es la típica cuestión tan idiota que se dice, pero a mí me carga cuando, cuando se dice Es que el reggaetón no es música, ¿no? Si es música, ¿cómo no va a ser música? Y la mayoría de las veces es muy interesante, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, es, la persona que dice eso tiene una noción terriblemente estrecha de lo que es Y de lo que puede ser la música, y como, qué pena por ti Pero, eh, pero eso, entonces Claro, hay que, creo que es bien interesante eso, y también, eh, y tú lo decías muy bien, eh, toda la música eh, que uno puede pensar como ahora ultra clásica o, o ultra, no sé, pues, asentada, ¿no es cierto? Muchas veces ha ido naciendo experimentaciones de cuestiones como súper radicales, de choques súper violentos, eh, no sé, hoy en día que escuchamos música electrónica, eh, basada en el sampling, ¿no es cierto? Y muchas veces en sampling de sonidos de cualquier tipo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Matthew Herbert, que tiene discos hechos, ampliando la cocina, eh, cosas de comida, etcétera, pero eso, si uno va un poco atrás, es eh, Pierre Schaeffer y es eh, Luigi Rusolo y el arte de los ruidos, ¿no es cierto?, algo que era pero ya lo más, más, más vanguardista y rupturista en su época, y hoy en día escuchamos a Matthew Herbert y movemos la patita y como, ah, qué bacán, y, y no es problemático, ¿no es cierto?, entonces... Eh, es bien interesante eso, o, o, o no sé, yo mi, de mis estudios de, me iba súper mal en, en, en teoría de solfeo y nunca aprendí a leer muy bien, de hecho no, no tengo como esa capacidad que tiene mucha gente de agarrar una partitura, cuatro voces e imaginársela como suena en la cabeza. Eso lo digo en relación a lo que dice eh, Andrés, como que tengo, como no tengo muy buena lectura a primera vista eh, y como tengo una cabeza monofónica como flautista, eh, eh, tengo que tocar la música o escucharla como para pa hacer la, la relación, pero eh, bueno eh, también pensaba, no sé, la, la música House, por ejemplo, eh, el típico acorde de la música House que todos reconocemos perfectos si mal no me recuerdo, es con, con novena y treceava paralela, ¿no es cierto?, que es como hacer un acorde y e irlo moviendo en paralelo, y eso es como romper la regla número uno de armonía, que es evitar las quintas paralelas, que es una cuestión que cuando uno está aprendiendo armonía es como pecado mortal. Bueno, y si, fuera, si a alguien no se le hubiera ocurrido un gesto tan básico, que yo creo que ni siquiera fue transgresor intento, sino a ver, probemos qué pasa moviendo una, un, un acorde, no tendríamos la armonía de la música house, que es tan característica y tan interesante. Entonces, en fin, son muchas cosas ahí que se van eh, mezclando y que están muy en interacción, como, como dice la Francisca. Aquí tenemos... Ah, <coughs> Perdón. Perdón. ah ya, con, con respecto a lo mismo, yo creo eh, un mensaje de Andrés que dice, pensaba en que esa vivencia de la imaginación del sonido, más allá de la música, que me parece un proceso complejo posterior, es un ejercicio o una práctica de la escucha. Imaginar el sonido es imaginar nuestra escucha, quizás como la llamaba Polino Liberos, profunda. Y también hay otro comentario similar, o sea, que va en la misma línea quizás, de Constanza, que dice, con respecto al silencio, creo que es algo muy íntimo y por eso a veces incomoda. Por otro lado, concuerdo con que es necesario para que exista la música, si no, sería ruido. No sé si quisieran comentar algo acerca de esta idea de que la, de la escucha. Sí. Mira, hay, hay algo, ¿me escucho? Sí. sí. Hay, hay algo, claro, de las dos cosas que son bien interesantes. De lo que dice Andrés, lo que inmediatamente eh, pienso es en esta separación de los lugares que uno ocupa en la música. Como bien él dice, yo veo como que existe alguien que compone, alguien que interpreta y el auditor. Y yo el auditor me lo imagino porque somos todos auditores desde mucho antes de nacer. El auditor no como público, porque esa, esa, el público es una cosa muy reciente que se crea en el fondo cuando... Cuando el músico empieza como a tener esta posibilidad de emerger socialmente y se profesionaliza y le empiezan a pagar y en el fondo el público empieza a decidir quién es el que merece ganar plata y tener escenario. Y eso es una cuestión relativamente reciente. Eh, pero el músico como auditor entonces. Y ese es el proceso, yo creo que es lo que él dice, este ejercicio práctica de escuchar e imaginar. Y, y ahí... Como bueno, yo ya en su libro dice que la música nunca nace de las élites o de los lugares donde existe la, la música tradicional. Siempre es desde abajo y desde, y, y desde afuera hacia adentro. Eso es muy interesante. Por eso, claro, yo digo que la disrupción en la disrupción está la música porque en ese lugar de disrupción, como también decía Felipe del House, que nace en en un lugar donde había, pero no había trabajo ¿me entiendes? era como el apocalipsis en ese momento donde se hace el house eh, en Detroit, en Detroit, sí. Detroit. Y, y claro, ahí con lo que tenían hicieron un movimiento, o sea ahí en esa disrupción, en, esa, en ese lugar es donde surgen los movimientos creo yo y bueno, entonces este ejercicio, esta práctica es una cosa muy, muy personal, que nada tiene que ver con la interpretación o con la composición con el estudio de la música y, y claro, y ahí respecto a lo que dice Constanza, de, de que es necesario que exista el silencio para que exista la música, claro, ahí, claro, más desde un entendimiento más tradicional de lo que es música, diría yo. Porque el ruido también puede ser música, y hoy día, o sea, de hecho, se llama noise. La música, hay una música que se llama noise, que de hecho yo vengo de la tradición del noise, que es como shoegaze yes", que soy una, es la música que a mí me gusta hacer, y... Y tiene, que, y tiene que ver también, el, este ruido es, es una disonancia, pero porque nosotros hay, estamos acostumbrados a que nos han dicho qué es lo que, cómo debe sonar la música, o cómo, eh, en, en ese lugar incómodo, como, como dice eh, Andrés en este lugar incómodo al que nos ponemos, nosotros nos exponemos, Ay, aquí había algo que, bueno, lo voy a nombrar nomás, que lo había dicho Felipe respecto a la incomodidad de la música, que, que yo lo, le había dado una vuelta a hablar de eso, que tiene que ver con el budismo, no sé si han escuchado, de los dukas. Que el duka es un lugar de dolor, donde en el cuerpo uno se conecta con ciertos dolores, y en el duka está, está enraizada la historia, como una historia kármica hacia atrás. Y en la conexión con ese duka, en el escuchar el duka, es donde uno puede abrir, leer esos mensajes y decir lo, lo que fue no tiene por qué seguir siendo. Entonces son, son momentos de iluminación. La incomodidad en la música, como en esta barricada sonora, son momentos de iluminación y conexión muy profunda. Como los dukas en el budismo. Y sí, y estaba pensando, aparte de esta idea de como de arma del sonido, pero también, bueno, el, eh, hay un o sea, un texto súper lindo de Pascal Quiñar, ¿no es cierto?, que se llama El, El odio a la música, y ahí él habla también de la, de la experiencia opresiva, ¿no es cierto?, de por ejemplo en los campos de concentración, cuando ponía música, música clásica, por ejemplo, eh, y que termina siendo, no sé, por ejemplo, si alguien sobrevivió a esa experiencia, aunque sea música súper ordenada y bonita, ¿no es cierto?, eh, una experiencia horrible, ¿no es cierto?, y también tiene un título de otro ensayo en ese mismo libro, que, que siempre me, me gusta mucho, que es... Eh, algo así como ocurre que los oídos no tienen párpado o algo así, ¿no es cierto? Porque efectivamente, eh, esa es una experiencia del sonido y de la música que es muy distinta a otros sonidos, a otros sonido, otro sentidos, ¿no es cierto? La experiencia del tacto del gusto eh, implica que uno se tiene que acercar al objeto, ¿no es cierto? Y la de la vista uno la puede regular de alguna manera. Pero, como sabemos todos, no sé, yo vivo al lado de una calle en la que pasan muchas micros, donde tocan muchos músicos... Eh, debajo de un restaurante y me eh, despiertan mis instintos asesinos, por ejemplo, un domingo en la tarde, eh, pero um, eh, no, no, no puedo apagar eso, no está, eh, va a estar eh, sonando, ¿no es cierto?, por más que yo lo quiera o no lo quiera, entonces tiene esa dimensión... Eh, eh, que puede ser maravillosa también, uno puede ir a veces caminando por la calle y tener una experiencia musical muy, muy linda, sorpresiva, ¿no es cierto?, o, o muy desagradable, y está, y está ahí y no se puede hacer nada. Y eso, también llevándolo como un nivel más intenso, bueno, hay muchas, eh, también esta noción media pitagórica, ¿no es cierto?, está muy ligada a, a los poderes curativos de la, de, de la música, ¿no es cierto?, que hay toda una tradición súper super linda respecto a eso, pero también podemos pensar en, en la música como algo que, que provoca eh, desagrado, ¿no es cierto? Y un desagrado que eso es muy interesante, es físico, no, no es un desagrado conceptual. Hay gente a la que el, el ruido le, le provoca como una repulsión, como cuando comemos algo que no nos gusta, por ejemplo, o, y, a, y a otras personas ese mismo ruido, en cambio, le puede producir una. Eh, una pasión, obviamente, ¿no es cierto? Ese mismo ruido. Entonces, eh, no sé, pi pienso en mi papá que, que cuando escucha música en el auto siempre le baja los agudos a, al ecualizador porque le pone nervioso tanto agudo, ¿no es cierto? Y es como una experiencia súper eh, visceral, así lo diría, ¿no? súper visceral, como que eh, como que se siente, así como a veces el, el volumen muy alto también nos puede parecer opresivo, ¿no es cierto? Pero me, me gusta mucho eh, esa dimensión como tan irracional que tiene la música, y eso en cualquier estilo de música, ¿no es cierto? Que es como, a diferencia de otras experiencias estéticas que puede ser más intelectualizadas, ¿no es cierto? Como la literatura, por ejemplo, que tiene esa dimensión súper intelectual, probablemente la música es quizá la... la la más corporal, la más como... porque además son vibraciones, ¿no es cierto? O sea, como que naturalmente... Eh, o sea, y a, y a todos nos puede pasar, me pongo en el caso de no sé, pues, esta persona que odie el reggaetón, pero puede estar escuchando reggaetón y moviendo la patita igual porque no puede evitar moverse, ¿no es cierto? Entonces, muy bonita esa parte como de, de pérdida de control que uno tiene con la música en, en, cualquier, eh, en cualquier instancia, ¿no es cierto? Eso me... Eso, eso me me, me gusta, puede ser aterrador también, porque una esta dimensión como destructiva, negativa, en el sentido negativo, no en el sentido eh, negativo, positivo, como que estábamos hablando, ¿no es cierto? Pero esa es una dimensión como muy, eh, muy fuerte en la música. Y además, y esto también me gusta recalcarlo mucho, eh, la experiencia musical es probablemente la experiencia estética a la que más gente tiene acceso, aunque sea a niveles... Eh, involuntario, ¿no es cierto? O sea, hay muchas personas que pueden no leer un libro, no ir a un museo, eh, incluso no ir al cine, qué sé yo, pero, pero música sí o sí van a escuchar, en, aunque no quieran, ¿no es cierto? Entonces, eh, tiene una, la música tiene una presencia que no tiene ningún otro arte, yo creo. Y, y, eso, hecho, y poder, eso es un poder súper interesante que tiene. De hecho, justo les quería preguntar un poquito acerca de cómo ven el vínculo entre la, la música y otras maneras de imaginar, ¿cierto? La manera de imaginar visual, plástica, que ya Felipe nos dio eh, sí. algunos eh, esbozos. Eh, la manera... O sea, cómo ven... La, la manera de imaginar mediante la palabra también, ¿qué, qué diferencia? Vemos que, que ya Felipe nos habla de esta, de esta cosa como corporal, ¿cierto? Que, que es inevitable, quizá un poco más violenta la música, ¿no? Porque cuando no se sube a la micro y tiene que escuchar lo, lo que está ahí, aunque no, aunque no le guste, digamos, entonces un, un, una imagen uno puede no mirarla, puede evitarla. No sé cómo, cómo ven esa, esa, esa relación entre... Eh, me acordaba un poco, perdón, a, a través de, me, mediante este libro de, de Eugenio de La imaginación sonora, que él hablaba, comentaba, que San Agustín comentaba, que hay cosas como hay sensaciones o sentimientos como el júbilo, por ejemplo, que a veces son tan enormes que no alcanzan las palabras y tiene que, que aparecer un, una exclamación, tiene que aparecer un sonido, un, un grito, algo, algo que, que la palabra no alcanza a decir. No sé si ven ustedes que, la, que a veces la palabra es insuficiente y aparece la música, ¿cómo, cómo ven esa, esa relación? Y bueno, quizás hay dos cosas que yo podría decir que me quedaron dando vuelta uno tiene que ver con esta idea de la, de la mímesis, de las artes, ¿ya? Que mímesis realmente viene como de musa, como de inspiración, y es una imitación de algo, que ese vendría a ser el origen, obviamente después eh, las artes se convierten en otra cosa y un poco luchan con estos inicios de, de, de la mímesis, la pintura tratando de imitar, la fotografía tratando de imitar, qué sé yo. Eh, entonces, lo que un poco se decía... Aristóteles, creo que era en un texto de la política que él decía que la música diferencia a las otras artes, es que no era mímesis, sino que simplemente era la pasión. O sea, todas las otras cosas trataban de imitar, por ejemplo, las pasiones, pero la música era la pasión. Siempre me quedo dando vuelta a eso, como que no podía ser una mímesis porque era lo que. Era un gesto que, que estaba más allá de, el, como dice Felipe, como que uno no se puede controlar. Y por otro lado, una idea también de Kant que él repudiaba, o sea, encontrar que era como de las artes inferiores, porque decía que la música en su exceso de materialidad no, da, no dejaba mucho para pensar. Al fondo, la cuestión sonaba y, y claro, ahí... Si uno lo liga como a, a, a esta vertiente más dionisíaca más y a lo que tú dices, que de repente las palabras necesitan una exclamación, se necesita algo más, incluso un suspiro para que se pueda entender el, el, el sentido. Eh, me encanta lo que dice Kant, porque como oponiéndome a todo lo que dice Kant, en el fondo <ríe> reivindica la música sus comentarios. Eh, y bueno, en, en la escritura de guiones yo puedo decir que hay algo bien interesante con la música, y es que, como en algún momento dijo Andrés, nos toca imaginarnos la música. Cuando tú estás escribiendo una escena, dice como, de fondo suena. Como que es necesario para establecer la atmósfera de esa escena, decir la música que suena, o si suena algo, o si no suena nada, o, o si está la llave prendida, ¿me entiendes? La, la sonoridad obviamente es parte de la expresión. Ahí yo obviamente no podría la de, de la palabra, creo que en su conjunto las artes hacen un, como cada uno un trabajo por su lado. Pero sí puedo decir de, de la música que es algo como... Que es previo al humano, nos precede. Y eso ya algo dice. Eh, entretenido esto que dices de la, de la música eh, en las películas o en la tele, ¿no es cierto? que a mí siempre me. No sé, eh, yo diría que la mayoría del tiempo me carga la música en las películas. Hay, hay música de películas que me gusta eh, por sí sola eh, y que la escucho, no sé, Taka, Sakamoto o me encanta música-película, ¿no es cierto?, eh, por decir bueno, alguno, pero encuentro que el uso de, de la música en muchas películas, y estoy pensando como, no sé, películas mainstream gringa es como, eh, siempre es súper redundante, ¿no es cierto?, y ocupa demasiado espacio, y, y es como, no sé, alguien dice, estoy triste, entonces te muestran, la, la, le hacen un close-up, te ponen la puesta de sol, y más encima le chantan un pianito, así como, entonces, como, ya, ya entendí, ¿no es cierto?, es totalmente redundante, ¿no y azucarado, no sé. O, ¿para qué decir el cuando ponen el pianito en los reality show o en, o en la tele cuando están entrevistando a alguien? Y como, cuéntanos la experiencia de tu madre. Y le ponen el pianito para que la gente llore, ¿no es cierto? Es claro, un uso como súper eh, chanta, <risa> chanta de la música, pero que tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando. Y ahora, más de algún rostro de la tele como que dice, no me pongan el pianito porque <risa> saben, lo que se, saben lo que se viene. Eh, bueno, y, y lo otro que quería decirme, eh, me gusta esto que decía la Jimé de, de del paso de la palabra al grito. Eh, yo hace varios años eh, escribí un texto que era sobre el, la relación entre los gritos y la mística, y que tuve que meterme en algunas cosas de chamanismo, porque la expresión de los gritos es como súper así, como una señal, incluso de la conexión eh, con lo que está más allá. Eh, y me costó mucho definir gritos. Tuve así. ¿Cómo defino gritos así como.? más allá de lo que es el diccionario, y la, y la única eh, como metáfora o comparación que se me ocurrió era pensarlo como, como una distorsión de la palabra, pero distorsión como cuando hablamos de distorsión en sonido, ¿no es cierto? cuando se distorsiona una onda y como que rompe de alguna manera o topa con, con, con los límites eh, sonoro, ¿no es cierto? y, y, se, y, se, y se distorsiona ¿no? como, tal cual como en una guitarra eléctrica entonces eh, y qué es lo que in interesante que cuando la palabra se transforma en grito de alguna manera eh, el contenido verbal pasa a segundo plano ¿no es cierto? como que o queda opacado por el, eh, por, por esa energía que la, que la supera entonces bien interesante como ver esa, esas dimensiones y lo último que quería decir respecto ya a la parte más de imaginación, hay toda una dimensión que es súper interesante, no sé por qué hoy ando muy pitagórico, pero también, eh, que no es que lo sea <risa> normalmente, pero eh, eh, he estado echando mucho de menos mi, mi, mi pasado flautista, yo creo que es por eso. Pero hay una, hay una experiencia como, no sé, psicoacústica, creo que se llama, eso es un tema en el que no me he metido, pero sé que hay como un ámbito así enorme, eh, que a mí me parece fascinante y que tuve la experiencia muchas veces tocando, por ejemplo, cuando uno toca dos o tres flautas juntas, ¿no es cierto?, y está tocando, haciendo, sonar, por, por ejemplo, dos sonidos, ¿no es cierto?, un do y un sol, una quinta, bueno, emerge una nota, eh, en ese caso un do una octava más abajo, eh, un, lo que se llama una nota resultante que de lo que recuerdo y entiendo, eh, es una nota que estamos escuchando, pero que no suena efectivamente, o sea, que es como que se produce en nuestro cerebro, como un poco estas ilusiones ópticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando vemos una película y tenemos la sensación de continuidad, a pesar de que son puros fragmentos cortados, ¿no es cierto? Eh, y eso lo, es una cuestión que encuentro realmente fascinante, eh, si queremos hablar de imaginación, ¿no es cierto? O sea, esto de que, de que hay, hayan notas que están existiendo producto de dos notas que sí están sonando, porque las estamos escuchando solo acá, es una experiencia súper interesante y tengo el recuerdo de haber estado tocando a a dos, tres, cuatro flautas y sonaba como un órgano. Es, para hacer eso tiene que estar la afinación, pero así exacta, no, no te puedes mover ni un, ni un milímetro. Y una experiencia muy fuerte, como también otra experiencia que, que, como me da, que es de otro, de otro orden, pero que, que también es muy fascinante, que es la, la sinestesia, ¿no es cierto?, la, la, esta confusión de los sentidos, que muchas veces, claro, lo hablamos también como una cuestión muy bonita, muy, muy hermosa, de, oh, no sé, escucho una música y veo Angelito y cosas así, pero también es considerada una enfermedad, ¿no es cierto? Y, y me acuerdo una, eh, una, una alumna hace algunos años, Nicole Villagra, ella hizo su tesis sobre la sinestesia en Hildegard von Bingen y no sé, terminó metida en unos foros de gente que tenía sinestesia y le contaban unas experiencias horribles, como que iban en el metro y escuchaban un sonido de un tipo y, y no sé, sentían el, un gusto a jamón o a tierra, no sé, en la boca, eran como, no, eran, no eran como experiencias que uno pudiera como controlar, eran también experiencias súper como sí, que salían nomás, ¿no es cierto? Y, y es súper interesante esa dimensión como puramente mental, obviamente, pero que, que, que termina siendo tan fuerte a nivel corporal. Como eso, eso es muy entretenido, ese, como, ese, que hemos, como lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Este, como que la música de alguna manera, eh, y por eso totalmente contra Kant también en, en eso y en otras cosas, eh, como que supera al, el, el intelecto, o sea, como que arrasa con, con eso, ¿no es cierto? Y eso es muy interesante, yo creo. Qué bueno que hablen de Kant, porque en un par de meses vamos a tener una... Sí, hablar psico sí con Jorge. Sí. La sí. educación en Kant. Oye, te tenemos hablé? una... Ah, perdón. No, no me, que me traje que... la, la pregunta. No, súper interesante eh, No, insistir en esto que dice Felipe, que también lo hacía la Francisca. Eh, muy, muy interesante y para el contexto del ciclo también. Esa relación entre, entre la música y lo, y lo irracional, lo primitivo... Mm -hmm. Eh, distinto a lo intelectual, estoy pensando en los olores también, ¿no? que, que son tan, tan, están tan vinculados con los instintos, ¿no? esas experiencias que tienen que ver con el olfato y donde se producen como esas entradas y de pronto, claro, son recuerdos que son muy sinestésicos, que uno de pronto recuerda las imágenes, recuerda la música, siente los olores, ¿no? eh, sí. muy, muy interesante. Dale nomás, me ibas a leer sí, una, que, una pregunta. Quería leer la, la última pregunta sí. o comentario. Bueno, hay comentarios que agradecen. Joana dice, ha aprendido mucho de Francisca y de Felipe, la exposición es muy didáctica, novedosa e interesante. También Josefina dice, mil gracias, me dejan mucho para pensar y escuchar. Y Andrés nos dice, la psicoacústica es un muy buen ejemplo para pensar la experiencia oral. Allí la imaginación se conecta con lo que San Agustín, tratando de recordar su vínculo con Dios, llamaba vivencia temporal. En el arte sonoro, donde me siento cómodo, trabajamos esos vínculos, olfato, instinto primario. Qué interesante. Y es choro también hablar, como dice Andrés, de arte sonoro, como una que yo creo que está un poco relacionado con lo que decía Francisca, no es cierto esto de dejar de pensar en la música como un set de reglas, específico Y el arte sonoro tiene esa dimensión eh, bueno, que, que lo amplía hacia muchísimas dimensiones, ¿no es cierto?, espaciales, eh, eh, de, no sé, de utilización de distintas fuentes de sonido, de uso de, de sonidos que no provienen de instrumentos musicales, miles de, miles de variables, pero que, que efectivamente como que le abre a la performance también, ¿no es cierto? y abre la, la experiencia sonora mucho más entonces yo creo que pa, para cualquiera que sienta que haga música la experiencia de estar en contacto con el arte sonoro o al menos cachar un poco lo que se está haciendo ahí eh, es como un recordatorio de decir mira, lo que tú estás haciendo eh, con la música es un pedazo así de lo que se puede hacer con el sonido ¿no es cierto? Es, y, y está bien, es como también es como que yo diga eh, no sé, po, en, con el lenguaje se van a hacer millones de cosas, una de ellas es escribir sonetos, que es una maravilla, ojalá sigamos escribiendo y leyendo sonetos, es fantástico, eh, pero, pero, y aunque uno quiera dedicarse a escribir solo sonetos, eh, tiene que saber que es solo una parte y que no es la única eh, versión posible de lo que se puede hacer. Sí. Me estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, estaba pensando en eso con lo que de psicoacústica y arte sonoro, la música ah. es consonancia y disonancia, la disonancia es muy interesante como lo que les decía antes, son momentos disruptivos, disonantes, de incomodidad, eh, y la consonancia puede llegar a ser hermosa, o sea esos cuartetos de flautas que tú dices, bien tocados, o sea, realmente es una experiencia religiosa como diría Enrique Iglesias. Claro. <ríe> sí, y, y bueno, también como cerrando, qué interesante que se metan en el concepto de psicoacústica. También en, en otra rama de lo que se entiende como imaginación, sobre todo en esta irrupción de la neurociencia, ¿ya? donde se ha podido saber cómo nosotros reconstituimos el sonido y casi como que nos pueden hacer, eh, a través de la estimulación de los nervios, me, nos podrían hacer escuchar una sinfonía, qué sé yo, eh, como si estos computadores más encima que ahora hacer la música componen mejor que los Beatles, la, como, hay una serie de, de algoritmos, pero y sí, súper interesante y otro otro ámbito para quienes quieran investigarlo. Yo yo me estaba metiendo este año en ese tipo de cosas. Tiene que ver mucho con la psicología y tiene que ver con con gente, sobre todo en Alemania hay una hay unas personas muy impresionantes que diseñan algoritmos para engañar el a, a la la mente para que reconstruyan sonidos y así, por ejemplo, en un MP3 que como nuestros problemas cotidianos con la música es como nosotros la almacenamos entonces nosotros necesitamos que la música sea lo más liviana posible y para hacerla liviana por ejemplo tú le quitas pedacitos a la música y estos algoritmos hacen que tú la puedas reconstituir y inventan unos plugins, no sé si sabes lo que es o instrumentos virtuales como herramientas virtuales que se meten en la música reconstruyen Cierto, ciertas armonías y para que el cerebro las entienda, una cosa muy muy impresionante en todo caso eh, yo que no soy muy amiga de la neurociencia en ese sentido pero, pero sí, creo que es un ámbito de todas maneras en estos tiempos que investigar eh, como el algoritmo la, se está metiendo en nuestro cerebro como una unas interacciones sí. bien raras porque, no sé, pues hay eh, como esta típica cuestión del vinilo, después el cassette, después el CD, eh, eh, como que se iba, entre comillas, mejorando cada vez más la, la definición, entre comillas, y después pues, caemos al, al MP3, que es un desastre en, en, en esos términos, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es convertir todo en una salchicha, y, pero al mismo tiempo, por ejemplo, es muy rara, a mí me gusta mucho esta interacción como entre lo análogo, que puede ser, no sé, por instrumento de cuerda, pero lo análogo también puede ser la grabación en cinta, que, que introduce una cuestión que se llama distorsión armónica al sonido, que es como que le da un brillo, un, un, una... Eh, warm, dice, como, le da un, como un calor, no sé, especial. Claro, calidad. esa es la palabra. Eh, una calidad especial al sonido. Pero hoy en día, eh, en, en los softwares de música electrónica, está lleno de plugins que simulan el efecto de una cinta análoga, que es como una, y de vuelta, muy muy frico o sea, grabar algo en el computador, porque es más barato que hacerlo en cita, obviamente, pero después hacer que el computador eh, le dé esa calidez eh, digitalmente, pero como si fuera algo análogo. Eh, y todas esas cuestiones, que pueden parecer un poco alejadas de lo que estamos hablando, pero también tiene que ver con esta... O sea, cuando alguien habla de calidez en música, está también es, como un, es como una especie de nostalgia o melancolía por un cierto tipo de sonido, y bueno, y ahí también se puede ver cómo ligado a ciertas experiencias vitales, qué sé yo de que la música suena de una cierta manera y claro, cambian los instrumentos, etcétera y, eh, y, y los computadores o, o estos algoritmos que, que decía la Francisca, vienen al rescate para pa producirlo artificialmente muy interesante esa idea venía y, y claro, así como la, la Francisca como insiste en, en, en esta idea de que eh, como que no se puede pensar que la música es solo una cuestión. A mí también, eh, como me interesa mucho la electrónica, eh, me, me apestan todas esas miradas de, de decir como, no, es que está tocando un computador, él, él, no, él o ella no saben tocar un instrumento, no sé, estas aficiones que es como, oye, eh, no, es hacer música de distintas maneras, el computador es un, un instrumento, un controlador MIDI, es un instrumento... Eh, y tienen reglas distintas, tienen condiciones distintas, ¿no es cierto?, pero, pero en, en música igual, ¿no es cierto?, entonces bien importante como... Yo creo que, bueno, si para algo puede servir también esta conversación es para despejar también una serie de prejuicios, eh, que al final los prejuicios son como velos que no nos dejan ver o, o tener experiencias más, más interesantes, más complejas, y eso creo que es parte de, del interés de conversar sobre estas cosas. Oigan queridos, se nos acabó el tiempo, les quiero agradecer profundamente que nos hayan compartido todas estas eh, reflexiones tan interesantes que comparto con, con las personas que escribieron aquí, que dejan con ganas de pensar, de saber más, vamos a tener que organizar otra conversa de todas maneras. Eh, hay que hacer un playlist ahora. De... <risas> hay que hacer un playlist de esto totalmente, sí. No es broma, sí. Si... Ahora quería decirles si, si quieren hacer alguna pregunta extra como de bibliografía de textos que, que, o autores eh, eh, eh, que hemos hablado acá, pueden escribir al, al mail, poesía y, y les podemos conseguir la bibliografía de esta, de esta conversación. Así que Fran, Felipe, un millón de gracias, aquí también todos les agradecen un montón eh, por su generosidad, por su tiempo, y nada, eso... Estoy con ruido fondo. Sí. Sí, tus hijos. Sí, porque yo al comienzo no partí sin, sin agradecer, y la verdad es que súper agradecida por la instancia. Me encanta haber podido hablar así como con esta soltura de la música en otros ámbitos que no sean tan académicos y tan, tan formales. Eh, por eso sabía que la invitación de Felipe era muy buena, porque Felipe también era un poco rebelde en ese ámbito. Y a usted, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y qué bueno, y que, bueno que la gente siguió conectada. Sí. Gracias, sí, Felipe mismo, y Francisco. No y y la... Hola, José. No, no, no, no. Hola, José. Yeah. Hola. Bueno, muchas gracias a todos, y la próxima sesión, Dani, ¿tú tienes eso, la Eso le iba a recordar que tenemos la próxima sesión el 12 de agosto, con Horst Nitschak, profesor venga, del Departamento venga. de Literatura de, de la Universidad de Chile, eh, vamos a hablar sobre esta idea de la imaginación en Kant, justamente un autor que, que apareció mencionado en la sesión de hoy, así que los y las dejamos súper invitados y invitadas para, para el 12 de agosto. Gracias Francisca, gracias Felipe, y como siempre, claro, dentro de esta ventanita breve que son estas sesiones, uno se va con muchas reflexiones ¿cierto? y pensamientos muy interesantes, entonces eso, agradecerles nuevamente. Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias ya. a todos, que estén súper bien. Igual, buena tarde, buenas noches. Gracias. Gracias Francisca, chao Felipe, gracias a todos y todas. Chao, chao, muchas gracias por venir. Muchas.